O sea, ¿cómo podemos pedir que los ciudadanos se expresen si durante el tiempo que están en la escuela, la inmensa mayoría del tiempo, es para repetir lo que leen? No, como dijo Paulo Freire, cuando parió su educación libertaria, para que aprendan a escribir su propia historia. La alfabetización para Pablo Freire no es para que la gente aprendiera a leer. No, no. Es para que aprendiera a escribir. Y la inmensa mayoría de la gente no escribe. Y perdónenme, hoy no se puede ser ciudadano solo sabiendo leer. Hay que saber escribir. Hay que poder contar tu propia historia. Hay que construir una visibilidad. De alguna manera en América Latina ya... Empezamos a plantear en serio, y sin necesidad de haber leído a Thomson, al inglés contemporáneo, sobre la visibilidad, que hoy día aquello de dar la palabra al pueblo puede significar mucho y no significar nada. Porque resulta que hoy hay muchas maneras de dar la palabra al pueblo, pero ¿y quién tiene hoy ganas de escuchar al pueblo? Hay Muy poca gente que tiene ganas de escucharlo. Entonces, simplemente ponerle un, una emisora para que hable no va a servir de mucho. Hay que construir una palabra que posiblemente hoy está hecha más con otros ingredientes que con tinta. Es decir, mi segunda propuesta es que la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía pasa por gente que realmente aprenda en el espacio tiempo acotado todavía por estas sociedades para la educación, aprenda a contar su propia historia y por tanto a ganarse que el otro le tenga en cuenta. hace muchos años descubrí esta polisemia preciosa del verbo contar en castellano. Contar es contar cuentos, es contar historias pero contar es ser tenido en cuenta, cuentan contigo, te tienen en cuenta cuando van a tomar decisiones que te implican, porque si el contar no sirve para que te tengan en cuenta, estamos jodidos. Por eso decía, o sea, darle la palabra, por darle la palabra hoy sin que nadie le oiga, y con la cantidad de ruido que hay hoy, es difícil escuchar. Entonces, contar es contar historias, contar es ser tenido en cuenta y contar es hacer cuentas, o sea, que nos tengan en cuenta a la hora de hacer el presupuesto. Dime si no es maravillosa esa polisemia en castellano. Están ahí las tres. Está el relato, está la política y está la economía.